Yo le hago la promesa de dejar en alto lo que es el club, que, que quiero que sea alto en, en todo el mundo como lo ha venido haciendo jugadores que, que han salido de aquí y eso es alguna promesa que yo le hago al club. Este sueño es de los dos, es de, del club, es mío y, y siempre estaré agradecido con ellos. Ahora sí que de chiquito yo me acuerdo mucho que veía la película y, y me emocionaba, todavía me emociono cuando la veo. Es un sueño hecho realidad, no conozco allá pero bueno la, la ciudad... Y, y lo que es el equipo, es un gran equipo, es una, una gran institución, entonces yo creo que, que voy a caber muy bien ahí en el club. Que yo sepa, no. No, no. Bueno, Santiago Muñoz, nacido en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, nacionalidad es mexicana, estadounidense, 1,80 m de estatura, 73 kilogramos, eh, y bueno, es jugador del Santos desde el 2020. Eh, de pronto, Guillermo Almada, el entrenador santista, dijo, ya no tiene la cabeza con nosotros. A este chico se le metió, o alguien le metió en la cabeza, que tenía que ir a jugar a Europa. Y está bien, me parece maravilloso. Las nuevas generaciones piensan así. Ven incluso más el fútbol europeo que el fútbol mexicano. Antes quizá no sucedía de la misma forma. Pero se empeñó en irse a Europa, empujó tanto, que el santo le dijo, ¿sabes qué? Adelante pero va a la sub-23, Hugo Sánchez, del Newcastle, a la sub-23 del Newcastle, Santi Muñoz. ¿Te parece una buena elección empujar así una, una exportación? David, eh, en el lugar de, del jugador, con joven, con ambición, con ilusión, con ganas de trascender, y como hay referencias y ha escuchado y ha visto... Que muchos hemos triunfado en Europa y que nos toman más en cuenta y que nos valoran más, pues él dice, ¿para qué esperar? O sea, si tengo esta oportunidad, me voy y la tomo y hay que felicitar a la gente del Santos que le dio el respaldo, el apoyo y según parece, va cedido con opción a compra, David, porque no sé si es una compra definitiva, porque una inversión así, yo no, no, no, no lo tengo muy ubicado a él, pero ahora, a partir de ahora... Me gusta, me gusta su, su atrevimiento. Va sí, por, por 18 meses, va por 18 meses Santi Muñoz a Newcastle, ¿Eh? pero el Newcastle lo va a colocar en la Sub-23 un buen tiempo para ver cómo, cómo se desenvuelve el jugador mexicano. Ahora, José, me Labón, parece muy bien. Por la tarde, José Ramón criticaba muy duramente el hecho de que vaya aún, ni siquiera vaya al primer equipo del Newcastle. Eh, ¿Lo sigues creyendo, bueno, José Rabón? ¿Sigue viéndole tendrá, de esa postura? Tendrá que esperar, si tiene, tiene 18 meses para demostrarlo, yo creo que podría demostrarlo en nueve meses, si tiene ganas de, tiene 19 años, y quiere darle salto a Newcastle de primera división, tendrá que mostrarlo él, él solo en Inglaterra, simplemente, él solo, nadie lo va a ayudar, él solo. Sí, de acuerdo. Ahora, Roberto, eh, ¿tiene más posibilidades también de terminar siendo, de terminar de desarrollarse? Porque no es un producto terminado, de terminar de desarrollarse como jugador de fútbol en las fuerzas básicas o en, los, en la división sub-23 del Newcastle que en el Santos? Pues no lo sé, yo lo veía desarrollándose bien. O sea, yo no entiendo, eh, eh, sí entiendo que es decisión de cada quien. No entiendo lo de Ambriz en el Huesca, el campeón del fútbol mexicano y te vas al Huesca. No entiendo lo de Macías en el Getafe porque no es lo mismo, o sea, es mejor jugar en Chivas y consolidarte, que ir a ver si te meten a jugar en el Getafe. Bueno, esto menos lo entiendo. Si del Santos pasas al Newcastle, por supuesto, maravilloso. Si del Santos te vas a la reserva del Newcastle para ver si en un año te ponen a jugar, yo no lo entiendo. Lo asumen como reto, bueno, me parece perfecto. Decisión de dónde quieres vivir. En lo futbolístico no hay progreso alguno, de jugar en Santos Laguna en primera división, un equipo que además está trabajando muy bien desde hace buen rato en la formación de futbolistas, y el mismo Muñoz es un ejemplo en ese sentido. Eh, no, no, no veo que sea lo mismo ya estar en un equipo en donde te ganaste un puesto, seguir desarrollando ahí, que ir a correr un riesgo allá. Ah, si se consolida y en seis meses resulta la figura de la Premier League, maravilloso. No pinta para eso, la competencia va a ser tremenda. Sí, algo le servirá en su formación, pero acá tampoco lo estaban descuidando, acá sí estaba en pleno desarrollo tendría que conocer las, las, las circunstancias personales particulares que lo llevan a eso siempre soñó jugar con la Premier League bueno está yendo al Newcastle según te estoy entendiendo yo para ver si más adelante califica sí, sí, para sí, jugar para, en la Premier League para seguir creciendo claro claro no no no pero a ver no pasó lo mismo eh, con, con Diego Lainez no pasó lo mismo con JJ Macías que, que... Correcto, y, fue, no es... y fue prematuro David, quizá lo de Laines también fue prematuro y Herrera lo decía muy bien Laines había sido campeón con el América y además de los jugadores más importantes del América en esa campaña en la que se corona aún así él precipita quizá la salida después no sabes, entras a esa competencia sí creo que es mucho mejor futbolista ahora que hace dos años que se fue pero yo también hubiera esperado que jugara más que tuviera más participación se está abriendo camino muy despacio yo más bien pensé ahora en el caso del Ayun que también en su momento me parecía cuestionable, de la América. Además, también la Juni en su momento fue figura de aquel América campeón. Fue, fue tal vez el jugador más importante y se va a la segunda división inglesa. Creo que después asciende y eso le permite, está bien, escribir su propia historia que tiene mucho mérito en el fútbol eh, europeo. Pero, pero sigo viendo yo esa especie de menosprecio al fútbol mexicano. Me voy a Europa a donde sea. No, no, no, no espérate, no es a donde sea. Si ya estás en un equipo eh, consolidándote, ya no digamos si es Chivas, como el caso de Macías, ¿no? No te vas a ir a cualquier equipo al extranjero, a menos que el técnico te pida, que diga, quiero a este jugador, me encanta, entonces sí no. Pero voy a ver si me ponen a jugar, voy a ver si califico en la competencia, si es menospreciar el fútbol mexicano. Obviamente la Premier League, Estamos hablando tal vez de la, de la mejor liga. Hay tres, cuatro sí. grandes ligas y tal yo... vez la más poderosa sea la, la Premier League. Pero, pero no vas al Manchester United, como en su momento sí lo hace no, Javier no, no, Hernández. No. Una maravillosa apuesta, muy distinta a esta. Sí, yo lo que entiendo a Muñoz es que de, de pronto a lo mejor el jugador mexicano dice tengo pocos reflectores para poder ir a Europa. Y luego si firmas un contrato de largo plazo con un equipo mexicano, al equipo mexicano sabes bien, Roberto, que le cuesta a veces mucho trabajo destrenderse el jugador. Hay, hay otro tipo de trabas que tiene el, el jugador mexicano. Y por eso yo aplaudo que de pronto un hombre como Santi Muñoz diga yo quiero ir a Europa. Quiero y tenga esa mentalidad. Quiero triunfar en Europa. Ya veremos si lo consigue. De que es prematuro, es prematuro. Hoy no está listo para jugar en la Liga Premier. Esperemos que sí. mañana se convierta en un jugador realmente importante. Bueno, el Tecatito Corona, José Ramón, se queda en el Porto. ¿Por qué, José Ramón, si este chico, bueno, ya no tan chico, Va a cumplir en enero 29 años de edad, va a cumplir 29 años el Tecatito Corona, Jesús Corona. Por. Porque...